vivimos por estos días eh, algo para analizar, para pensar salimos de una fuerte pandemia donde yo creería que esto debería servirnos a nosotros como humanidad para entender, para aprender, para valorar la vida pero ¿cómo? no, no pasa eso con los idealistas, esos izquierdistas, socialistas, comunistas bueno, istas, como los quieran llamar Quieren, hacer, quieren cambiar el mundo a la maldita sea. ¿Por qué coloco de, de ejemplo la pandemia? Porque la pandemia, nos, después de que salimos de esto, los que tuvimos la oportunidad de seguir vivos después de la pandemia, porque fueron muchos los que nos abandonaron. En lugar de que esto nos sirva para reflexionar, lo que estos señores ahora quieren hacer es guerra. Hagamos la guerra, sigamos matando gente, sigamos llevándonos eh, por delante porque necesitamos acaparar. Yo digo, ¿cuántos años pensarán vivir estos señores? O, ¿O qué pensarán de la vida si es que piensan de la vida? Porque primero, Putin haciendo la guerra con Ucrania, tantos muertos que ya van de parte y parte, porque no solamente ucranianos han muerto, rusos han muerto bastantes. Y de ver en este momento más de 4 millones de migrantes ucranianos, ancianos, niños, esposos, esposas, corriendo para salvar su vida. Y estos no. Dele en plomo, dale en plomo. Y ahora no contentos con eso sale el baboso de Diosdado Hagamos lo mismo con Colombia, formémosle la guerra a Colombia. Hacer lo que está haciendo Putin con, con Ucrania. Ahora hagamos lo mismo Venezuela con Colombia. O sea, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Para tener poder y seguir en el poder y seguir con sus ideales y ellos vivir como reyes. No importa a quién tengamos que darnos por delante, a quién tengamos que matar, cuántos inocentes más tienen que caer. Son mentalidades pobres, pero eso es lo que hay. Como si fueran pocos los problemas que se tienen, querer sumarle otro, además de ser muy peligroso, fue la propuesta de Diosdado Cabello de querer una operación militar contra Colombia, similar a la de Rusia contra Ucrania. Definitivamente, como lo afirmó la ONG Control Ciudadano, que la entrada de militares al poder en Venezuela fue una total catástrofe y eso lo vemos. Eso no es que me lo estoy inventando, eso se ve. Estos 20 años de las dos primeras décadas del siglo XXI son una palmaria demostración del fracaso que significan en el control del Estado los militares. Su participación activa en el desarrollo nacional, tal como el artículo 328 lo establece, la Constitución, en una nota de prensa en la que presentaron su informe sobre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y su participación en la política. Lo único que han hecho y la única conclusión realmente que se ha sacado es que los militares venezolanos en el poder lo único que han dejado es una catástrofe y han sometido a la sociedad a un martirio si es algo contrario por favor háganmelo saber la ONG Control ciudadano aclara que la única opción para la crisis venezolana es la preocupación e inquietud para que los militares formen parte de una salida pacífica negociada como para que esto vuelva a coger una normalidad eso sin contar que hay cerca de 130 militares presos por razones políticas y masivas deserciones, no olvide que salían mil, dos mil, tres mil que desertaban huyendo hacia Colombia, hacia Brasil, prefieren desertar antes de pertenecer a una institución macabra, violenta, criminal que antes era una institución que servía para proteger al pueblo, ahora es para atacar al pueblo, lo que hace inviable cualquier tipo de acercamiento o negociaciones específicas entre los militares o un sector de ellos con la oposición. Es duro. Pero desafortunadamente lo que, estamos, lo que estamos mostrando es lo que está pasando. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Leen like, activen la campanita de notificaciones. Compartan con todos sus amigos y nos hagan saber sus comentarios. Nos hagan saber lo que ustedes piensan. Porque esto es, aparte de ser triste, uno se siente impotente de ver unos cuatro o cinco pendejos que pretenden dominar el mundo. ¿Y qué? ¿A razón de qué? por tal motivo ahora resulta paradójico que el segundo al mando del régimen chavista plantee la posibilidad de una operación militar contra colombia similar a la de rusia contra Ucrania, que lo único que ha dejado es dolor desolación y miseria en este caso la pregunta que uno se hace es qué piensa este señor si a eso se le llama pensar cuando lo único que busca es crear enemigos donde no los hay y así tapar ante los ojos de la comunidad internacional por medio de cortinas de humo su fracasado socialismo del siglo XXI. La polémica declaración la hizo en rueda de prensa de su partido en la que afirmó que no es un experto en el tema y aseveró que de lo que ocurra en Ucrania va a salir una nueva orden mundial. Según Diosdado, mientras más tiempo pase Va a ser peor para los nazis de Ucrania Pero a la vez el mismo Diosdado se contradice cuando primero asegura que él no es un experto O sea, él no tiene ni idea de esto Pero que ve positivo una posible invasión y ataque contra Colombia Al igual que Rusia con Ucrania O sea, él no tiene ni idea, él de pronto algo en hecho, Está en, en esos días Luego dice algo todavía más contradictorio cuando el número 2 del chavismo dijo, ¿por qué no aprovechar para descocainizar a Colombia? Cuando bien sabemos que sobre él mismo pesa una orden de captura por tráfico precisamente de cocaína y que según las investigaciones, él junto con Maduro son los jefes del cartel de los soles. Entonces, un burro hablando de orejas, porque aquí lo que está diciendo es, vamos a limpiar a Colombia. O sea, él pretende formarle una guerra a Colombia supuestamente para limpiar a Colombia. Y de una vez aprovechar y dejar barrido todo y acabar con el negocio de la cocaína, cuando sabemos que él es uno de los jefes de la cocaína, por eso es que tiene una orden por la Interpol y que no puede salir a cualquier país porque le toca estar, no se, le olvide, no se les olvide que hace unos días casi que lo capturan en Argentina, donde supuestamente Argentina es un país aliado de ellos, pero más sin embargo ahí casi le echan mano él sabe lo que le da pierna arriba, entonces es contradictorio que diga una cosa pero que haga otra, ahora saquemos conclusiones, pasado ya más de un mes de la invasión de Rusia contra Ucrania, que además ha sido fuertemente criticada por la diplomacia internacional, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, entre otros, han impuesto sanciones económicas a la agresión y han, y han respaldado de manera militar al gobierno del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky en la defensa de su país y a la preocupante situación humanitaria que en menos de un mes han partido casi 4 millones de migrantes ucranianos. Es triste, es desolador, es, es inquietante, no hay una solución, no hay, no hay una luz en el camino para que ahora salga este payaso de Diosdado Cabello queriéndose convertir en el Putin suramericano, como si eso fuera una solución para Venezuela que tan mal la tienen. No han podido con Venezuela, ahora pretenden invadir también Colombia. Es que es hasta estúpido. Desafortunadamente, con la mentalidad de estos dictadores, es increíble pensar que este señor eh, Diosdado Cabello pretenda darle una fórmula de solución a Colombia, cuando primero no se le está pidiendo opinión. Segundo, vuelvo y digo, ellos arman cortinas de humo y ellos pretenden normalizar la situación de un país, primero que no les compete, segundo que no han podido con el país de ellos porque si nosotros vamos a mirar las estadísticas de lo que ha pasado a lo largo de todos estos 21 o 22 años que ya llevan ellos en el poder y lo que vemos es fracaso tras fracaso, donde arranquemos nomás por el Bolívar, el Bolívar se desapareció, no vale nada, no está sino el nombre, la economía está por debajeada. Llevamos más de 4 millones de migrantes. Solamente llevamos una cantidad catastrófica de migrantes venezolanos por todo el mundo tratando de subsistir. Ahora para que ahora venga Maduro a decir que desde Venezuela le están mandando plata a los que decidieron un día partir. O sea. Tratan de tapar las cosas. Tratan de tapar las, las babosadas que hay. Por algo incierto. Para que ahora pretendan ser los dueños del mundo. Por medio de guerras. Y por medio de salidas en falso. Vuelvo y digo. Aquí el señor Dios dado. Queriéndose convertir en el Putin. Suramericano. Desafortunadamente con la mentalidad. De estos dictadores. Que pretenden solucionar todo creando enemigos provocando guerras y adoctrinando un poco de pendejos porque no es mal la palabra para que vayan y se maten por una ideología de una fracasada revolución bolivariana que nada tiene que ver con Simón Bolívar y mucho menos con sus ideales y sus propuestas porque ellos lo que hacen es, es que seguir eh, los pasos de Simón Bolívar pero no, arranquemos con una sola idea cuando Simón Bolívar Decidió entregar su vida por el pueblo Él era un hombre rico que se convirtió en pobre para ir a combatir Estos son lo contrario Era un poco de pobres que se convirtieron en ricos para ir a cagarla Porque no hicieron más Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad